En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de los ficheros y Google Drive y en concreto los relacionados con, con Office y eh, ficheros de Ofimática. Estamos en el correo institucional, vamos al botón de aplicaciones y Google Drive. Hasta hace no mucho tiempo en Google Drive si queremos trabajar con un fichero de Office piense a xls de hoja de cálculo, que fuese doc de, de Word, Powerpoint y demás. Hacía falta, eh, una vez lo subiésemos, transformarlo en un documento de Google Drive. A día de hoy, sin embargo, no es necesario y es mucho más sencillo. Estamos en mi unidad. Voy a ir, por ejemplo, a la carpeta de asignatura 1. Y aquí voy a subir un documento de Excel que tengo en mi equipo. Aquí lo tengo, calculaprobabilidad.xls. Lo subo, me sale una ventanita de información, ya estaría subido y aquí lo tenemos. Si yo pulso dos veces, lo que estaría haciendo es visualizando este documento, pero no me deja hacer ningún cambio. Sin embargo, tengo aquí la opción de abrir con hojas de cálculo de Google. Si pulso, ahora sí que se me está abriendo y se me está abriendo en el formato de Excel. ¿Vale? No se me está transformando en ningún otro tipo de documento. Y eso lo vemos aquí. Al ver este icono, XLS, vemos que es formato de Microsoft Excel no ha sido necesario su transformación aquí vemos los valores y vemos que también me respeta las posibles fórmulas que tuviésemos en, en la hoja de cálculo yo puedo aquí hacer ahora una modificación y en el caso de que se trate de documentos xls que son versiones antiguas de de Office el sistema me va a decir que tiene que ser guardado como xlsx que son los nuevos formatos de Office tanto doc o powerpoint y demás se las añade la x en la extensión de, lo, de las nuevas eh, versiones de Office. Vale, no había problema, le voy a aceptar. Y ahora sí se me estaría guardando con este cambio que he realizado. Que he realizado aquí. Está trabajando, lo vemos por aquí. Se me está reflejando ya los valores de esta suma. Bien, y ahora hemos visto que la extensión ha cambiado. Ahora es XlsX que es el formato que necesita Office, eh, digo, Google Drive para, para trabajar. vale. Bien, si ahora cerramos este documento y volvemos a nuestra pantalla de, de Google Drive, nos vamos a encontrar que sigue existiendo solamente un fichero, ese fichero ya no es XLS, sino es XLSX, puesto que ha sido necesario cambiar el formato de versiones de Excel simplemente para poder editarlo desde Google Drive. Si yo este documento a continuación me lo quiero descargar, vamos a esperar a que se descargue, se estaría descargando en xlsx y lo abro con Microsoft Excel, vemos que tenemos pues, el documento con estos cambios reflejados que hicimos de Google Drive. No guardar. Simplemente es importante tener en cuenta que podemos trabajar directamente con los documentos que en caso de que sea versiones antiguas de Office, nos va a pedir este cambio y que diferenciamos entre documentos de Office, como sería este xlsx a documentos del propio Google Drive, formato de Google por ejemplo en el caso de las ho hojas de cálculo si vamos a nuevo, hoja de cálculo de Google y le digo de crear una nueva hoja de cálculo ¿vale? visualmente va a tener un formato eh, muy similar, vamos a poner aquí un nombre datos ejercicio ¿Vale? tiene prácticamente las mismas opciones si yo este documento lo cierro y vuelvo a leer a mi carpeta de asignatura 1 tenemos un fichero en formato de Office que es totalmente editable desde Drive y también tenemos un fichero directamente con formato de hoja de cálculo en Google Drive. Los podemos diferenciar visualmente con el icono, en el caso de Excel, de Word, de PowerPoint y demás, lo vamos a diferenciar porque los iconos eh, son distintos, y en el caso de los formatos de Excel, de los formatos de Office, de Word, piensa el programa que fuese, sí se va a mantener la extensión, en el caso de los formatos de Google, no tienen extensión, ¿vale? pues esto sería todo.